¿Qué tal amigos? Hoy les vamos a presentar un video de una serie de entrevistas que les hicimos a varias personas acerca de cómo cuidan ellos sus animalitos o sus mascotas y un consejo que les dan a ustedes para que ustedes también cuiden a sus mascotas. Pues yo cuido a mi mascota dándole de comer eh, y sacándola a pasear entre la mañana, la tarde y la noche. También lo desparasito cada seis meses y pues le ponemos unas inyecciones de, de rabia cada año. También intentamos llevarlo a los centros de salud para mantenerlo cuidado y bañándolo. Yo les aconsejo que cuiden mucho sus mascotas porque son parte del planeta y son seres vivos que igual sienten, que no los maltraten porque pues, son animales que pues, realmente no tienen la culpa. Mi gato y la baño cada cinco días, pero ahorita no la he bañado porque... Es muy bueno cuidarlas porque te dan alegría y amar. El, eh, este es mi perrito, se llama Dante, tiene 7 años de edad, eh, lo tenemos casi la mayoría del tiempo amarrado porque es muy, muy juguetón y pues está tranquilo ahorita. Y los cuidados que le damos, pues ya nomás es es barrerle aquí, bañarlo cada ocho días si se puede, y pues nada más. Llevo dos meses con mi conejo, lo alimento cuatro veces al día. Lo alimento con conejina y, verdur y verduras, pero lo que más come es jitomate. Eh, los conejos son muy difíciles de tratar, ya que necesitan estar moviéndose y no pueden estar en un espacio cerrado. Yo cuido a mis mascotas, vacunándolos, llevándolos al parque, dándoles un buen paseo, eh, vacunándolos, alimentándolos correctamente, bañándolos. De experiencia cuidando a mi gato, los tratados que les doy la alimento tres veces al día, la, la baño cada semana porque ya odia el agua. La llevo al veterinario cada mes debido a que tengo que asegurarme de que tenga todas sus vacunas. Mi recomendación es que si quieren tener un gato, deberían cuidarlo bien, ya que ellos son seres muy independientes y muy cariñosos. Mi hijo hace ya varios meses y nosotros ahorita le estamos llevando a sus vacunas cada de semana y ahorita ya por. Ya, ya terminamos de vacunarla, ya lo único que le falta es la pero nos dijeron que todavía le faltaba un poquito más de tiempo para poderla vacunar contra eso es una perrita muy inquieta, hay que sacarla a pasear este, pues ahora sí que seguido porque es muy, muy fuerte, muy este, muy interactiva. y si no la sacamos aquí dentro de la casa nos hace un, un, un, un de verdadero desastre, pero es una perrita muy dócil le estamos enseñando a ser muy dócil porque pues, dicen que son unos perritos muy bravos pero nosotros creemos que dándoles el, el trato este, adecuado, ellas pueden ser este, muy buenas compañeras. Espero haya sido desagrado y recuerden que una mascota es más un amigo y que tener una mascota conlleva una gran responsabilidad. Hasta la próxima.